Ha llegado un nuevo evento cooperativo a Marvel Snap, el desafío de Nian, Y además vamos a hablar sobre el paquete de fuegos artificiales. <risa> Muchachos, con este evento vamos a tener una oportunidad de poder farmear un poquito más de oro, un poquito más de créditos e incluso poder ganarse un avatar cosmético. La mecánica de este evento es muy similar al evento de giro, ese que lanzaron la vez anterior con la canción de Martin Garrix. Como ven aquí en el menú principal ya se encuentra Presente el evento, lo que tienen que hacer es Entrar desde sus celulares, porque acuérdense que Desde Steam no les va a funcionar Una forma de que les funcione en PC Es que descarguen desde un emulador No sé, hay emuladores muy conocidos como Bluestacks o de repente MemuPlay Descargas uno de esos emuladores Y luego descargas por ahí el juego Y con eso vas a poder también entrar O acceder al buzón desde ahí Bien, entonces vamos a entrar al evento en estos momentos Y vamos a ver de qué trata, a ver, comenzamos Dándole el clic al botoncito acá y nos va a quedar la pantalla blanquita no se vayan a asustar es que está cargando el evento así pasa con los eventos anteriores también así está pasando con el evento de ahora y como ven está cargando pues unos fuegos artificiales aquí y les va a salir un aviso donde les va a dar a modo de introducción de lo que trata el evento te dice una bestia feroz ha descendido a la aldea y está devorando todo a su paso uy quién es esta bestia feroz se dice que se trata de la bestia de una antigua leyenda conocida como Nian, una criatura feroz que teme los ruidos fuertes y el color rojo para proteger la aldea, Shang-Chi y sus aliados lucharán juntos contra la bestia Nian. Y para que quede claro, nosotros somos los aliados de Shang-Chi y vamos a ayudar a eliminar esta bestia feroz y pues salvar a todos, los, a todos los que están ahí en la aldea, a todos los aldeanos. Bueno, entonces seguimos avanzando acá y con esto nos va a mostrar el menú principal del evento, con los premios también y incluso hay un medidor ahí, ¿no? Que están viendo que es como una línea roja, eso lo voy a explicar en un ratito. Bien, acá lo que te está, te está dando unas indicaciones ¿no? De lo, que, de lo que significa cada cosita que estás viendo. Acá dice, completa las misiones para ganar, ¿qué dice? Explosivos, ¿no? Muy bien, puntos de explosivos. Recuerden que con Gambito me parece que eran discos, ¿no? Con el evento de giro, acá son explosivos. Bien, seguimos avanzando acá. Te dice usa explosivos para para dice para dañar a la bestia Nian. esta cajita de explosivos vendría a ser los puntos que tú estás acumulando no conforme vas haciendo tus misiones verdad o conforme o conforme vas librando también tus batallas muy bien seguimos y acá también te dice que esta es la barra de progreso donde donde esta es la vida de la bestia se podría decir y la vida de la bestia conforme vaya bajando va a ir desbloqueando las recompensas ahorita la bestia se, se encuentra al menos en estos momentos que estoy grabando el video se encuentra con 98% luego de de esto, cuando la bestia baje a 80% se va a liberar 200 créditos, cuando baje su vida si bien no tengo entendido a 40% se va a desbloquear el premio de 100 de oro y cuando baje a 0% se va a desbloquear el avatar pues cosmético que me parece que es de Swordmaster, ¿no? Esa, ese avatar ese que lo vas a poder usar, si es que por ahí hay gente que es fanática del, del mazo de Descartes o es fanática de este personaje, pues ahí tienen una variante, ¿no? digamos simpática del avatar cosmético. Bien, vamos a ver, entonces acá siguen explicándote. Acá te va diciendo si va bajando la vida, obviamente, y eh, vamos ganando más recompensas. Incluso acá hay una tabla de clasificación. Y acá hay algo interesante porque también te dice de que los que quedan en el eh, de cada región hay cuatro regiones en total. Y los que quedan en el dentro del top 10 van a ganar un título adicional. Ahora vamos a ver también cuál va a ser ese título del top 10 viejo de todos los que estén todos los días haciendo sus puntajes al máximo. Acá recuerda que tú puedes hacer máximo 300 puntos vamos a ver ahorita cómo es el tema de los puntos acá a ver Comencemos explicando cómo se generan los puntos La manera que vas a ir ganando puntos acá va a ser en relación a los cubos que tú vas ganando en cada partida No basta solamente con participar, sino tienes que ganar también Si pierdes, no es que te vayan a restar, pero tampoco te va a sumar nada Entonces en este caso lo que tienes que hacer es tratar de escoger tu mejor masito Dar tu mejor esfuerzo para poder ir ganando cubitos e ir haciendo puntitos hasta un máximo de 300 puntos por día Ahora, si tú quieres avanzar el doble de rápido, lo que tienes que hacer es usar alguna de las cartas que están señalándote, me parece que acá abajo, creo que ahí, ahí está más o menos a esa altura como pueden ver, ahí tienes a shang tienes a cool wing tienes a Armor y tienes a Psylocke. Ahora, Coolen wing y Psylocke son eh, cartas de serie 3, pero Armor y shang pues son cartas, me parece, de serie 2, serie 1, no recuerdo bien ahorita, pero ya todo el mundo las debe tener y sin problemas las podrían utilizar también en sus mazos. Generalmente Armor se usa bastante en muchos mazos. También es una carta tech muy buena que se usa también en muchos mazos así que no debería haber problema que de por sí haya gente que lo esté utilizando y que sin querer queriendo ya están subiendo al doble incluso su progreso en este evento. Este evento tiene una duración de 17 días por lo que veo Y termina el 30 de enero Recuerda que cada día se van a ir reiniciando los, los puntos que estés haciendo Así que puedes hacer 300 puntos como máximo Luego esperas al día siguiente Y vuelves nuevamente a hacer 300 puntos más Ya sabes, ganando cubos, ganando partidas en este caso Y con los cubos que vayas ganando Imagínate que ganas una partida de 8 cubos y si estabas utilizando Armor o Shanshi Ganas 16 puntos que van a sumar acá Y vas a poder, eh, digamos, tratar de, si es que quieres Ocupar el top 10 de repente ahí es momento de trejardear, viejo, para que puedas obtener este título. Ahora, ¿qué título va a ser? Vamos a ver un poquito más acá esto. Y acá yo, justo lo que hice, yo tenía 44 de estos puntitos, ¿no? O 44 explosivos, como le dicen acá. Lo que yo hice fue darle clic a esta cajita que ustedes ven acá. esa cajita le di clic y salió una animación de que, pues, había unos, eh, como se dice, había, como, salen ahí como que le está tirando los explosivos al, al perro, ¿no? A la bestia, ¿no? Y está, ¿no? Entonces, a ver, seguimos acá. Y ahí se queda, después de la animación se queda nuevamente todo quieto Y acá es donde yo comencé a ver las clasificaciones Y acá pues como ven hay un top 100 eh, La tabla se va hasta el puesto número 100 pero Todos tienen 300 puntos eh, Seguramente todas las tablas de los cuatro de las cuatro regiones he revisado Y todos tienen 300 puntos viejo O sea acá tapa cualquiera la verdad Todos los que estén súper dedicados ahorita van a poder lograr eh, tranquilamente van a poder posicionarse en el top 100 pero la verdad lo único que vale la pena es el top 10 por el título, ahora un título ya saben muchachos no es la gran cosa no es tampoco para dejar de dormir ok o sea ese, eh, tómenselo con calma si se puede, si no se puede, no hay problema no, no, no es una gran pérdida eh, no tener un título acá, un título sale dos segundos en el juego y de ahí pues no se muestra pero bueno, igual sigue siendo para un tema de colección hay gente que seguramente lo va a querer tener se va a querer, eh, seguramente no va a dormir o va a estar jugando sus partidas al menos a completar 300 puntos diarios pero ahorita les voy a decir porque tú me puedes decir, tío, pero acá todos van a llegar a, a tener el, el máximo puntaje igualito. ¿Cómo van a hacer para poder escoger el top 10? Eso lo vamos a explicar ahorita. Bien, entonces comencemos acá con las reglas. Número 1, completa las misiones para conseguir explosivos. Los explosivos se pueden usar para dañar a la bestia Nian. Número 2, los jugadores pueden ganar hasta un máximo de 300 explosivos por día, ¿sí? Eso es muy importante. Luego, número 3, las recompensas. Acá te dice más o menos que las recompensas se van a desbloquear cuando el daño combinado de todos los jugadores reduce buscan la salud de la bestia. En los siguientes porcentajes, 80% de salud, 200 créditos nos dan a todos, 40% de salud, 100 de oro nos dan a todos, 0% de salud, avatar de Sword Master con motivo del año nuevo lunar, o sea, un avatar ahí, digamos que tal vez si eres, como les digo, ¿no? si les gusta el Sword Master o lo juegan esta cartita o juegan Descartes, pues de repente tal vez les guste utilizar esto, ¿no? Es para todos al final. Ahora, 4. La clasificación se determinará en función del daño total infligido. En caso de empate, y que de seguro va a haber empate porque todo el mundo va a ver, el top 100 va a estar seguramente con el mismo puntaje. no Los 10 mejores de cada clasificación regional obtendrán el siguiente título. Esto quiere decir... A ver, ah no, perdón. En caso de empate, ganará quien tenga mayor rango en el juego. Esto quiere decir que para asegurarte de que puedas obtener... De que puedas considerarte dentro de este... Si estás en el top 100 o estás en el top... O sea, claro, estás en el top 100 y no eres rango 100 al menos... Probablemente lo, el top 10 va a ser rango 100 más. Entonces... Muy probable que se puedan llevar de esta manera ellos el título. Pero como les digo muchachos, el título... Qué es el título en el, en el juego, es un título de dos segundos nada más que se ve entonces no es como para desvivirse, no es como para molestarse, mire este, este sí lo puedo tener y yo que estoy en menos rango no puedo no. la verdad no le veo sentido tanto a un título para poder digamos desvivirse o, o querer este, tratar de hacer lo posible por querer obtenerlo, yo más veo este juego, o sea más veo este evento, lo veo como un tema más cooperativo, como un tema más de, de hacer digamos las misiones contribuir para bajar la vida a Nian, y con eso pues poder obtener todas las recompensas que están ofreciendo que no van a ser difíciles de obtener, porque si todo el mundo va a estar motivado a querer el Top 10, hay mucha gente que va a estar haciendo este evento todos los días. A ver, luego de esto, ¿hay alguna otra casa más? El evento finalizará el 30 de enero a las 7 de, de la de las 7 de, no sé si 7 de la noche o 7 de la mañana 7 de la mañana debe ser UTC como les digo, de este evento lo que vale la pena es la parte cooperativa, unámonos todos para poder hacer rapidito, bajarle la vida a Nian y poder tener nuestros 200 créditos, 100 de orito y encima pues este avatar que por el año nuevo lunar ¿no? va a estar bastante bonito y digamos que se puede exhibir, de alguna forma se puede exhibir bien. Y aquí como ustedes están viendo de entrada hay una variante de Jubilee. Cuántos de ustedes juegan Jubilee? Seguramente varios de ustedes están jugando Jubilee. Es una carta bastante buena, muy potente. Ahora incluso se ha mejorado debido a la presencia de Sabu también. Se está utilizando bastante Jubilee acá para poder tratar de jalar cartas de combo, cartas grandes. Es una carta muy interesante, Jubilee muy versátil también. E incluso puede funcionar mucho muy bien con Mr. Negatis. Porque imagínate, uno de coste por cuatro de poder y ya se vuelve bastante interesante. Ahora, los datos que tiene Jubilee acá... Va a comenzar el día 22 de enero del 2023 eh, el lanzamiento de este evento en el juego. ¿Por qué está iniciando el 22 de enero el lanzamiento de este paquete que lo vamos a ver en el juego? Porque justamente ese día se está celebrando el nuevo año chino. En este caso va a ser el año del conejo, para que todos lo tengan en cuenta. Luego el 5 de febrero se está terminando este evento. ¿Cuánto es lo que va a costar? 5 dólares. A ver, ¿qué me vas a dar por 5 dólares? ¿Qué es lo que vamos a recibir aparte de la variante? Vamos a recibir 500 créditos, 500 de oro, eh, boosters de jubile 66 boosters, luego eh, la variante de Jubilee y también aparte el avatar de jubile aquí. A ver, ¿qué, ¿está bien o no está bien ahorita el precio con relación a lo que está ofreciendo? Mira, yo les digo algo. Si ustedes van a la tienda de oro... Por 300 de oro les cuesta 5 dólares. Y acá por 5 dólares ya te están dando 500 créditos y te están dando 500 de oro. O sea, te están dando 200 de oro más más 500 créditos, más lo demás cosmético. Entonces, ya de por sí, ya te está devolviendo nomás este con los 300, los 500 euros, ya te devolvió la, digamos, se podría decir el gasto y lo demás viene por añadidura o sea y está por más pagado en realidad. Entonces, por ese lado, este paquete lo estoy viendo bastante bien con respecto a, los, a las otras locuras de paquetes que han lanzado, pero este paquete está bastante centrado, creo en que mucha gente pueda acceder a él y pueda comprarlo y pueda obtener esta variante, la verdad de Jubilee, que está bastante bonita. Y luego un poquito más abajo hay otra variante de Sword Master que aún no se sabe exactamente para qué paquete va a pertenecer, ni cuánto va a costar, ni cuándo se va a lanzar. Esto es algo todavía que tenemos que ver más adelante ¿no? y de repente por ahí les salió un video pues eh, trayéndole las novedades sobre esto y si es que vale o no vale la pena comprarlo. Eh, la variante está bonita la verdad, la variante está muy bonita, está con su dragón detrás y todo Swordmaster, la verdad está muy genial eso. Pero vamos a ver también si nos enamoran con el precio o no. Y ahora, quedemos algo en claro, por 5 dólares no es que tampoco estés agarrando pues un montón de subida de niveles de colección o un montón de recursos. La verdad no es mucho, es 500 créditos y 500 de oro, pero como les digo, está bastante equiparado y está dando hasta mucho más por lo que te estás pagando. Así que por ahí recomendado eso sí el paquete para los que lo deseen comprar. Ya saben, ahí va a estar disponible a partir del 22 de enero. Espero que les haya gustado toda la explicación y el análisis que se ha hecho sobre este evento y sobre el paquete también. Ya saben, ahí cualquier cosa, cualquier duda, lo pueden dejar en los comentarios. Más bien si han llegado hasta aquí, yo les agradezco agradezco bastante muchas gracias por estar apoyando este proyecto muchas gracias siempre por estar entrando en las transmisiones también a mandar un saludo se agradece bastante eso ya saben que estoy también en la plataforma morada de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones todos los días y pues si tienes cualquier duda o consulta puedes hacer ahí siempre tú eh, puedes poner tus dudas ahí Ahí yo siempre estoy leyendo el chat y siempre estoy respondiendo así que pues ahí a pasarla bien cuídense nos vemos allí un abrazo para ti